Gracias, gracias mil por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Gracias por invitar a otros también A ver esos videos De mi devocional diario Esperando que a todo mundo Que lo pueda ver, le pueda ser de ayuda Y le pueda ser de bendición Gracias mi amiga, gracias mi amigo Gracias mi amado, gracias mi amada Por compartirlos e Invitar a otros también a, a hacer El uso de ellos para Un beneficio pues, muy personal Y el tema de hoy ...tocando el borde de su manto... ...este tema está precioso... ...déjenme compartírselos... ...ahí en Marcos 6, 53 a 56... ...en la Reina valera de 1960... ...dice en el verso 53... ...de este Evangelio de Marcos... ...capítulo 6... ...dice ahí en 53... ...terminada la travesía... ...vinieron a tierra de Genesaret... ...y arribaron a la orilla... ...bueno, ya estaban allí... ...y ahora saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Fíjense qué interesante, no había televisión, no había radio, no había periódico, no había nada que pudieran anunciar el arribo del Señor por allí, pero como la gente conocerle, wow, eh, llenaban los lugares, increíble, así, de verdad. Veamos que nos dice el verso 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes, enfermos en lechos, o sea, los, las camas los, donde los ponían a los, a los enfermos, a donde oían que estaba, como de boca en boca corría la voz, por eso les decimos que compartan, porque es otra manera de cómo la gente se dé cuenta de lo que hay. Aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestras páginas y en Facebook, donde tenemos estos videos. Entonces, si usted hace corre la voz, otros se van a enterar y otros pueden recibir también una bendición. Yo espero que este mensaje sirva como un ejemplo para que pues, otros también puedan tener el mismo derecho, el mismo privilegio. Vamos a llamarle de esa manera, con toda honestidad y con toda sinceridad y con toda humildad. Y déjenme compartir todavía un poco más. Aquí en el verso 56 dice: Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, imagínense nosotros a través del internet, a cuánto lugar estamos llegando. Nos hemos dedicado a poner en los fondos de las, de las plantillas banderas de los países donde más están viendo los videos. Yo creo que ya se han dado cuenta de los que han visto los anteriores. Pues es lo que estamos haciendo. Estamos yendo por las ciudades, por los campos, por las aldeas, estamos yendo eh, a tantísimos lugares donde entra el internet Y que la gente está allí pues viendo y escuchando los mensajes que estamos haciendo Que gracias a Dios ya van miles y miles y miles y diez miles de personas que han visto al menos un video Y dice que ponían en las calles a los que estaban enfermos ponían en las calles a los que estaban enfermos, dicen además más, dicen lo que hacían en, aquella, en aquellos tiempos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban sanos, mi amado, mi amada fíjese lo que es la fe, aquí estaba obrando de una manera tremenda la fe, la gente compartía la gente avisaba, la gente compartía y la gente recibía, y déjame decirte en los momentos de oración lo mínimo que queremos es que la gente reciba la bendición del Altísimo Y en este momento vamos a orar Tenemos muchos años de experiencia en cuanto a los medios eh, Sobre todo en radio Dios ha hecho grandes maravillas Dios ha hecho grandes milagros Dios ha hecho hermosas cosas Y no podemos más que darle honra y gloria y alabanza al Señor Por lo que Él hace A pesar de que muchas veces ni siquiera nos ven Y ni siquiera nos tocan Pero el Señor Obra de acuerdo a la fe de cada uno de aquellos que están escuchando y recibe. Y yo a ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe en el nombre poderoso de Cristo Jesús la respuesta a tu necesidad. Oremos, Padre, te adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos santo nombre. De antemano, Señor, sabemos que para usted nada es absolutamente nada imposible. Basta con que las personas crean. Y ponga su mano, Señor, allí donde está el problema, allí donde está la necesidad. Y Padre Santo, se toque su cuerpo, toque su vida y déle la sanidad. Los que están pasando por una situación difícil, como matrimonio, o por finanzas, o por cualquier otra situación, a ti te digo, pon tu mano en tu pecho y de acuerdo a tu necesidad, recibe la bendición. Siente la mano del Señor tocando tu vida. Siente la mano del Señor tocándote allí, precisamente donde tú tienes tu mano. Ahora si puedes, pon tu otra mano sobre tu otra mano que tienes ya puesta allí y siente la mano del Señor tocándote. Por la fe, siente. Ya pusiste tu mano en tu pecho, ahora pon la otra. Y siente esa mano cálida, siente esa mano que está ahí poniéndose sobre tu mano y es la mano del Señor. Señor, gracias por bendecir. Gracias por bendecir mi Dios a esta personita que ha puesto su mano allí en su pecho y está recibiendo la bendición suya en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te digo, recibe por la fe, recibe por la fe la bendición del Altísimo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones y compartan este video con sus amistades y familiares. Bendiciones.